¿Qué significa CULTURA MAKER? ¿Qué o quiénes son las personas MAKERS? ¿Sabes qué es el DO IT YOURSELF? ¿Conoce algún espacio de trabajo colaborativo? ¿Son familiares para ti palabras o expresiones como impresión 3D, Arduino, Scratch? En este curso del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado titulado CULTURA MAKER en el aula, Vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones y algunas más que se nos plantean a la hora de abordar el diseño, la creación y fabricación propia de distintos objetos, artefactos o productos que podemos realizar, además colaborativamente y en comunidad. Soy Eusebio Córdoba. Y yo, Diego García. Os damos la bienvenida a este curso Cultura Maker en el Aula. Ambos os vamos a acompañar durante estas semanas compartiendo nuestra experiencia, conocimiento y trabajo sobre la cultura maker en general y en el ámbito de la educación. Hablamos de un movimiento cultural que supone, entre otras cosas, el aprendizaje a través de la experiencia, el hacer cosas por uno mismo y hacerlas junto a otras personas, el do it yourself y el do it with others la innovación tecnológica, la creación de espacios de trabajo colaborativo o la generación de conocimiento libre. Comenzaremos conociendo los aspectos esenciales que definen la filosofía Maker, sus principales características. Continuaremos con un acercamiento al diseño e impresión 3D, como parte importante para la fabricación propia de productos, para el prototipado o para hacer realidad nuestra idea o diseño. De igual manera, conoceremos qué es Arduino y qué nos aporta en los procesos de creación y los productos generados con nuestros proyectos. Por último, tendremos ocasión de superar el reto de diseñar nuestro propio proyecto ligado a la cultura maker. La realización de este curso, además de fomentar la creatividad y proactividad en nuestro ámbito de actuación, contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas, incidiendo especialmente